Es muy probable que algún día me dé un golpazo en la cabeza y pierda la memoria. También es probable que con el tiempo se me llene la cabeza de senilidad y me olvide de todo lo que sé. Y también es probable que muera de golpe y toda la información que tengo en la cabeza desaparezca. Si alguna de estas tres cosas pasa, nadie nunca podrá saber cuáles son mis nueve películas favoritas de Jean-Claude Van Damme. Por eso hago este simpático video con mi top y les recomiendo que ustedes hagan el suyo también. Bueno, arranco. Mis nueve películas favoritas de Jean-Claude Van Damme. Puesto 9. En este top, todas las películas van a ser de la década del 90 y del 80, excepto dos. Una es esta, la única película buena buena buena de esta etapa de Van Damme. Acá el Juan Claudio interpreta a un tipo que llega herido a un hospital, y al rato caen más tipos que quieren matar a Van Damme y empiezan los tiros, las piñas y las patadas de este Van Damme que parece indestructible, que nadie lo puede derribar y que se banca cualquier cosa. El medio parecía John Wick, pero bueno. Está un poco de moda hacer películas de acción tipo John Wick, como No Body o Extraction, pero no pasa nada. Y también en medio parecía duro de matar, sí, pero no importa, la película está buena igual. Van Damme ya tuvo su duro de matar en la época que todas las películas de acción se querían parecer a duro de matar. Y esta película es Muerte Subita. Muerte Subita. <risa> no, no, le sale, es divino. Que es duro de matar, pero en una cancha de hockey. Y está muy buena, eh. pero sí, es medio duro de matar. De hecho, se podría hacer un top aparte de películas que se quisieron parecer a Duro de Matar, Alerta máxima con Steven Seagal, Avión Presidencial con Harrison Ford, Máxima Velocidad con Keanu Reeves y bueno, hay muchísimas. Pero este no es el top de películas parecidas a Duro de Matar, es el top de películas de Jean-Claude Van Damme, así que sigo con el puesto 8. Puesto 8. Tengo que hacer una aclaración importante, que es la aclaración que hago siempre, pero acá la tengo que hacer más que nunca. Este top no es de las mejores películas de Jean-Claude Van Damme. Es mi top de mis películas favoritas de Jean-Claude Van Damme. O sea, para mí, para mí, repito, para mí. Aclaro esto porque sé que Doble Team es una película pésima, pero es tan mala que me gusta muchísimo. ¿Qué crees que te diga? Es mala en muchos niveles, desde las escenas de acción que se pasan de exageradas... la participación del ex basquetbolista Dennis Rodman, los chistes innecesarios que hay sobre básquet, como este paracaídas con forma de pelota de básquet, la patada que le pega a Van Damme un tigre y la poco sutil publicidad de Coca-Cola. Pero todas estas cosas hacen que sea una película más que entretenida, para mí, claro, ¿eh? porque cuando se estrenó no le gustó a nadie. Van Damme para esta altura estaba en su peor etapa, en su etapa de Dark Van Damme, que bien explico en su video, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Esta es su etapa de fiestas, drogas y amor por el dinero, así que en la mayoría de las peleas no es Van Damme, el que pelea. Es su doble, es Top Xenofonte, el verdadero protagonista de Doble Team, y que además fue su doble en casi todas sus películas de esta etapa. Pero bueno, con doble o sin doble, esta película me gusta y me chupa un huevo. Por suerte, la película del siguiente puesto está en la mejor etapa del amigo Juan Claudio. Puesto 7 Jean-Claude Van Damme estaba en su mejor momento, pero el Dolph Lundgren no. Después de haber triunfado con Rocky 4 el Dolph fue de fracaso en fracaso. Le fue mal haciendo de He-Man, le fue mal en Red Scorpion, le fue mal haciendo de Punisher, pero una vez más apostaron por él para que haga del villano de Soldado Universal. Soldado Universal nos narra la historia de dos soldados que mueren en Vendam y sus cuerpos son usados para crear androides de alta, aletísima tecnología. Pero la conciencia, el corazón, el amor aflora de sus cuerpos robóticos y sus verdaderas personalidades salen a la luz. El Dove quiere hacer el mal, el Juan Claudio quiere hacer el bien. Sí, medio copia de Robocop y Terminator, pero no importa, es una gran película. Y el joven Claudio se luce muchísimo tanto en su faceta de acción. como en su faceta cómica. como en su faceta sensual. ¿Qué fue un éxito de la gran flauta y desencadenó una gran franquicia. En 1998 sale Soldado Universal 2, Hermanos de Armas, secuela directa del anterior con los mismos personajes pero distintos actores. Van Damme hace Matt Bataglia, que seguramente lo conozcan del universo cinematográfico de Marvel. Es este, ese tipo que quiere acá sacar el martillo de Thor. Soldado Universal 2, por supuesto que fue un fracaso, pero eso no lo detuvo para hacer Soldado Universal 3. Asuntos pendientes, continuación del anterior, que nuevamente cuenta con el gran Matt Bataglia. Obviamente fue un fracaso, entonces apareció Van Damme y dijo vamos a producir una cuarta película y en 1999 salió Soldado Universal, El Regreso. Donde le dicen este besito a Mad Bataglia, y Juan Claudio vuelve a interpretar a su personaje en una secuela directa del original, negando la existencia de las otras dos. Y también fue un fracaso. Entonces Juan Claudio dice: Hagamos una más, una más y no jodemos más. Así en el 2010 estrena Soldado Universal, Regeneración, otra secuela directa del original que ignora la del 99 y las otras dos donde no está Van Damme. Y esta vez lo llama Adolf para que retomen su papel. No fue un fracaso, pero tampoco fue un éxito, fue que es mucho decir. Y a esta película les sido una secuela más, Soldado Universal, Día del Juicio Final. Que esta sí, fue un fracaso fracaso, eh y se pasa de experimental. Y por ahora no hay planes de seguir con la saga, también se dieron cómic, videojuego y por supuesto que Asylum, la productora más parásito de los últimos 30 años, sacó su propia versión. Universal Soldier's, con S. Soldier's, no Soldier. No es la misma película, aunque trata más o menos lo mismo. Eh, ¡Qué cara dura! Puesto 6. <risa> En 1992, el guionista Mike Richardson y el dibujante Ron Randall sacan el cómic Time Cop, A Man Out of Time, la historia de un hombre que trabaja en la policía del tiempo, un grupo de agentes que intenta que la línea del tiempo no se altere. El cómic fue un exitazo de la gran matraca y en 1994 fue llevado a la gran pantalla, protagonizado por, obviamente, Jean-Claude Van Damme, y adaptado a sus necesidades: escenas románticas, escenas de apertura de piernas y muchas escenas de pelea esta estaría siendo la película más taquillera de la filmografía de Juan Claudio, uno de sus más grandes éxitos que como no podía ser de otra manera, desembocó en un montón de cosas como por ejemplo un videojuego, una serie de televisión de nueve capítulos, secuela de la película pero con otros personajes y obviamente sin Van Damme una secuela llamada Time Cop 2 La Decisión de Berlín, secuela de la película pero con otros personajes, sin Van Damme por supuesto pero con Jason Scott Lee, más conocido por hacer de Bruce Lee en su biopic, Dragon de Bruce Lee Story, ninguna de estas producciones fue un éxito, y ninguna es tan pero tan buena como la película original, pero mejor que la película original es la película que está en el puesto 5. Como bien vieron en el video de su biografía, para fines del 2000, Van Damme había entrado en su decadencia. Un poco por elegir pésimamente sus proyectos, otro poco por la cocaína, otro poco por el alcohol, otro poco más por la cocaína, otro poco por su adicción al sexo y otro poco más por la cocaína de nuevo. Y otro poco porque estaba más agrandado que Bufanda de Astronauta. Y además, bueno, no es un gran actor en cuanto a lo que respecta a la expresión facial. Uh, I won. I won. I won. Pero, pero, pero, su pésimo desempeño actoral quizás se debía a que no actuaba en su lengua materna. Entonces, en 2008, estrena una película franco-belga-luxemburguesa llamada JCVD, donde actúa en francés. Acá hace una versión de sí mismo, un actor de cine de acción en decadencia que tiene mil quilombos y entre esos quilombos se le suma que queda en el medio de una toma de reto. Oh, puedo aplaudir, ¿no? Y esto que parece ser una comedia se corta abruptamente por un monólogo de Van Damme donde reflexiona sobre sus malas decisiones. Un monólogo que rompe la cuarta pared sacando Juan Claudio de la película. En esperando de me refaire, aquí en Belgique, en mi país, en mis raíces, me refaire y mis parents me reprenden una santé. Es muy emotivo, muy emotivo, pero siempre recordando que es un millonario llorando porque es millonario, ¿eh? tampoco es que uno empatiza tanto, pero es emotivo y excelentemente actuado. La película no fue un gran éxito comercial, pero sin crítica. Por primera vez Van Damme era alabado por la crítica. De hecho, escuchate esta porque te caes de ojete. ¿eh? La revista Time nombró la actuación de Van Damme en la película como la segunda mejor del año 2008, después de Joker, no de Head Lager, en, en la de Batman. Escuchame una cosa, la segunda mejor de 2008. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Jean-Claude Camille Franco y Van Barenberg. Es película, pero la verdad, si quiero ver a alguien haciendo drama, la mero a Mary Streep o a Denzel Washington. Yo lo veo a Van Damme para pegar patadas, así que paso al puesto 4. Let's oh go. Cuando salió esta película la crítica la hizo mierda. La mayoría de los críticos dijo, otra película de acción sin sentido que solo tiene la novedad de tener dos Van Damme. ¿Cómo? Solo tiene la novedad de tener dos Van Damme. Boludo, ¿tiene dos Van Damme? Nada es mejor que dos Van Damme. O quizás tres Van Damme, pero eso no pasó todavía. Sheldon Lechey dirigió y escribió esta película. Sheldon tiene ocho películas como director y cuatro son con Van Damme. Así que alta dupla esta. Tres de estas películas no están en el top, pero doble impacto sí porque en sí la trama es bastante estándar, muy parecida a las otras películas. De Juan Claudio, pero esta tiene la particularidad de tener a dos bandas. Juan Claudio interpretando dos personajes completamente diferentes. Porque él quería demostrarle al mundo que era más que un actor de artes marciales y creyó que haciendo dos personajes iba a demostrar eso. Y según él mismo se inspiró viendo a Jeremy Irons interpretar a dos gemelos en la película del Ringers. Pará, Damme, te fuiste al carajo. Su actuación no será tan buena como la de Jeremy Iron, pero pelea consigo mismo. ¡Ay, las peleas! ¡Qué pelea que tiene esta película, por favor! Y encima el villano es Bolo Young, el chabón de, de contacto sangriento, espectacular. Siempre estuvo la idea de hacer una secuela, pero lamentablemente la idea nunca llegó a buen puerto. Pero si algún día llega a pasar, yo creo que tendría que tener tres Van Damme. Un tercer hermano malvado que aparece a complicar las cosas. Pero bueno, veremos qué pasa. La película que sí tiene secuelas y varias es la que está en el puesto 3. Después del excitarse que fue contacto sangriento la productora Cannon y su director y guionista Mark Dizales, empezaron la campaña para una secuela. Como no había ideas nuevas escribieron otra película con la misma trama pero otro nombre. La idea era que Chuck Norris sea el protagonista y Juan Claudio se encargue de coreografiar las peleas. Pero como había poca plata y poco tiempo para filmar dijeron, ya fue, y la protagoniza el mismísimo Van Damme y a mierda. Y así el Juan Claudio se metió en el guión y dijo Metamos un hermano lisiado para vengar a mi de que tiene un trasfondo dramático. ¡No! Con esta última idea se le terminó de dar forma al guión de Kickboxer que se estrenó en 1989 y fue un exitazo de la gran matraca terminando de consolidar a Jean-Claude Camille Francois Van Bellemer como una estrella de cine de acción. <risa> La gente se le a decir, che, esto es medio parecido a Karate Kid. Cualquiera, es re parecida a Rocky. Pero bueno, che, dejen a jean claude tranquilo, él solo quiere pegar patadas, no tiene ganas de pensar ideas originales. Como dato simpático, hay que decir que quien se encargó de interpretar al hermano de Van Damme fue Dennis Alexio, un tipo que era campeón de kickboxer, pero no era actor. Por eso muchas de sus escenas aparecen dobladas por otra persona o directamente fueron eliminadas. ¿Qué? Imagínate ser el peor actor en una película donde está Van Damme. Tan grande fue el éxito de Kickboxer que tuvo tres escuelas. En ninguna está Van Damme. Los únicos que repiten son Michael Kissy, haciendo de Tom Poe, y Dennis Chan, haciendo el maestro. Y el protagonista es un tal Sasha Mitchell que hace de otro hermano de Kurt. En la 3 vuelven a estar los mismos y en la 4 Tombo es interpretado por otro actor, Camel Krifa, que al igual que Michael Kissy, no es asiático, pero no importa que tengas rasgos occidentales, lo importante es tener un buen maquillaje. <risa> Puesto 2 <dos. risa> Siete años antes de dirigir Misión Imposible 2 y cuatro años antes de dirigir contra Cara, el director hongkonés John Hu, fue contratado para dirigir una película basada en el cuento El juego más peligroso de Richard Connell, que trata de un cazador que caza gente. El protagonista iba a ser Ku Russo, pero dijo que no porque estaba ocupado con otra película, entonces llamaron a Jean Claude, casi siempre suele la segunda opción Van Damme, así el asunto de cazar gente quedó en segundo plano y en primer plano quedó Van Damme pateando gente, Van Damme atravesando fuego, Van Damme andando en una moto parado y Van Damme noqueando una serpiente de una piña. Esta película es es un delirio esta película y con una mano en el corazón les tengo que decir que ninguna escena tiene sentido, o sea, van no noquea una serpiente o una piña, esa es la base, de ahí para arriba. Así que si ves Hard Target buscando otra cosa, cagaste, no lo vas a encontrar, es esto, para disfrutar esta película te tienen que gustar el cine de acción sin sentido, sin sentido pero bien filmado porque si hay algo que sabe hacer John Wu es filmar acción. La mejor película de Van Damme no tiene nada que ver ni con acción exagerada, ni con explosiones, ni con serpientes noqueadas por piñas. La mejor película de Van Damme es mucho más simple. Puesto 1. <risa> Esto ya lo conté en el video de Van Damme, que si no lo vieron se los dejo ahí arriba. Otra vez. Pero acá lo cuento otra vez. Van Damme había sido seleccionado para interpretar al depredador en la película homónima. Siempre quise decir homónima en un video y creo que es la primera vez que lo digo acá. Y lo voy a decir de nuevo. Van Damme había sido seleccionado para interpretar al depredador en la película homónima. La cagada es que iba a estar adentro de un traje cagándose de calor en el medio de una selva centroamericana para que nadie le vea la cara. Y ahí está con su cara de la reputa madre que estoy haciendo con mi vida. En ese mismo momento la productora Canon Group lo llamó a Van Damme para que protagonice una película sobre un peligro que quiere ser el mejor peleador del mundo. Entonces Van Damme dijo que me la chupe de peleador y su película homónima. Yo me voy a hacer esta película que se llama Contacto Sangriento, donde voy a pegar más de 50 patadas, donde voy a lucir todas mis habilidades corporales, donde voy a poder mostrar mi trabajado cuerpo y que muchos años después va a aparecer primera en el top de pinarelo de mejores películas de Van Damme. Esta película está guionada por Sheldon Lettich, que ya lo mencioné porque dirigió Double Impacto, y también Lionheart, y también The Orden, y también The Hard Cops, todas con Van Damme y que ninguna está en el top. Y además hizo el guion de Ligionari, también con Van Damme y tampoco está en el top. E hizo el guion de Rambo 3, que no está en el top porque, bueno, no es con Van Damme, es con Stallone. ¿Estaría en mi top de películas con Stallone? Van a tener que esperar a que haga mi top de 9 películas con Stallone. Contacto Sangriento* está basada en la historia real de Frank Dux, un luchador que supuestamente participó en el comité de Hong Kong y que logró un montón de récords. Al final de la película aparecen todos sus logros. El tema es que son logros completamente incomprobables, ¿no? Y las posibilidades de que sean ciertas son nulas. Pero bueno, fue el disparador para este peliculón que dejó tres secuelas más, ninguna protagonizada por Van Damme. El protagónico quedó en manos de Daniel Bernard, interpretando a otra persona que participa en el comité. Supuestamente, repito, supuestamente con ese seguro que no, va a salir una nueva secuela de contacto sangriento ahora sí con Van Damme. Pero la verdad que no sé. Ojalá que sí. Con King Boxer, la venganza, banda, está muy en esa de reflotar proyectos viejos, así que quién te dice, viste. Igual vean Contacto Sangriento, que es, para mí, la mejor, pero la mejor película de banda. Y así, como este top empezó, termina. No se vayan de acá sin pegar una me gusteada, y una compartida, y una comentada. Y seguirme en Twitter que tengo Twitter, en Instagram que tengo Instagram, y recomienden otros top para que haga en un futuro cuando haga tops. Y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta.